Hola soy Frax y si les traigo un creepypasta muy bueno espero que les gustó, suscríbanse, comenten, y pasen por mi canal. Bueno empecemos. Su verdadero nombre es Hanny Arkenshaw. ella era vecina de Jeff y le vigilaba de vez en cuando por la ventana, hasta que un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo o el bocadillo del desayuno, a cambio de que no se ganaran una paliza.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 Cuando Jane despertó, se encontraba en el hospital, entonces le dijo la enfermera que ya se podía ir a su casa, pero Jane quiso preguntar por cómo se encontraba a Jeff, y la enfermera le dijo que no podía dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia. A lo que ella respondió medio temblándole la voz, él no es mi novio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 Luego vio como Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores, entonces Hane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Hane respondió con un chillido, y se volvió a desmayar. Cuando Hane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa, se levantó de la cama con un camisón blanco, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida, había una nota sobre la mesa que decía, ¿No vienes a cenar? Tus amigos están aquí.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 Bueno eso fue todo adiós.